Yates, la Lolimao sube video, ok. Ok. Pero pregunta. Mande. ¿Por qué tanto tiempo ausente en Youtube? Tu canal está en pleno funeral o que pedo que mi PC ojalá chido pero hoy prendió y ya voy a aprovechar subiendo video entonces empieza con el puto video Sí, para los que no saben, mi PC no jaló y ripeó. Pero descuiden, si sí va a haber videos, eso es lo bueno. Espero si sí, mi PC no haga otra vez. Así que bueno, pues la verdad es que vamos a pensar. Bueno, voy a pensar qué puedo hacer para que este canal más o menos reviva. Y bueno, en verdad pienso subir otra vez Crash Royale, otra vez Pero bueno, ahí sí que no sé, es tema de la PC también Y en parte, eh, sí, me he comprado otra vez un nuevo set Pero bueno, eh, no sé qué decir Feliz año, la verdad, también este Sé que estamos en 10 de Enero, pero bueno, no. 10 o 11 de enero, porque son las 11.37 y, y bueno, no sé qué decir pero bueno, sé que he estado demasiado inactivo en el canal, y en parte, literal, así está el canal, así en el funeral, pero bueno, XD Ah, por cierto, 138 suscriptores, no sé cómo lo dije, pero bueno, este... <ríe> sí Hemos subido 38 suscriptores eh, durante estos dos vídeos de l, los memes estos de que hiciera si buena música, bro. Y también tuvimos el récord más alto de, de vistas en el canal y wow, me he impresionado también. Y aparte no sé qué decir. Y por cierto también tengo un nuevo, creo que tengo una nueva auto así que bueno. ¿Quieren escucharla? Bueno, ahí les va. Sin duda nada más que decirles, chao, cuídense y tengan un buen año. Hola hijo de tu santa madre, acuérdate que debes de suscribirte si no te parto la madre jajaja o no, solo suscríbete con la campana activada para apoyar este canal.